Saludo para continuar con el ejercicio en el cual estábamos modelando todo lo que son las piezas para el ensamble correspondiente. Entonces ahorita te voy a pedir de favor que abramos un nuevo archivo y que ese archivo ahora sea de ensamblaje y con ello vamos a preparar nuestro primer ensamble o ensamble básico para la construcción de eh, del mismo, ¿no? Y a partir de lo que ya modelamos, entonces particularmente hablando, eh, vamos a meter la primera pieza como la pieza principal, vamos a poner la pieza base, cambiando mi micrófono de lado, para que me vayas escuchando, yo pueda ir visualizándote en cámara, y ya tienes aquí el proceso, ya tienes aquí la parte de ensamblaje, ya hemos trabajado en algunas ocasiones con el mismo, entonces te voy a pedir de favor que aquí que le insertemos los componentes requeridos en este caso el componente requerido es vamos a ponerle acá vamos a examinar ahorita que me termine de cargar pues bueno, pues me puedo ir directamente al escritorio, acuérdate que yo en el escritorio tenía una una carpetita voy a buscar la carpeta esta es la de pieza para ensamble tengo tres piezas, a ver, vamos a ver, por ahí alguna no la guardé, aunque, okay. bueno, voy a, voy a abrirlas, pieza 7, la voy a guardar, vamos a guardarlas porque no me aparecen todas, ya la tengo guardada, Ya se pone un poco lenta mi computadora. Ya lo cierro. Esta otra también la guardo porque no la había yo guardado. Creo. No, ya está guardada la pieza 3. Ahí está la pieza que no llevo yo guardada. Era la pieza 6. Y ahora sí creo que a partir de esta pieza que estás viendo ahorita es como vamos a hacer nuestro ensamblaje. Entonces voy a abrir la ventana de ensamblaje. Y ya tengo aquí mis piezas. Si no tuviera yo esta carpeta, te acuerdas que se pone tache y se mete insertar componentes. De, para el ensamble, ¿no? Y ya te va a dar esta ventana, buscas la, la carpeta correspondiente, en este caso la carpeta es piezas para ensamble polea y la primera pieza que vamos a meter es la pieza base. Esa es nuestra pieza principal, nuestra pieza fija que ponemos a aceptar con la palomita para que se centre en el origen coordenado, lo voy a poner en vista isométrica para que puedas ir viendo tú eh, los componentes, ¿no? Y a partir de aquí lo que voy a hacer es... Voy a meter las dos piezas, la pieza 2. La pieza 2 la voy a buscar en, ensamblar. En este caso voy a hacer una relación de posición. Las relaciones de posiciones que estamos utilizando en este momento son este, básicas, ¿no? Por lo tanto, voy a poner uno de coincidencia de esta cara de abajo. Giro la pieza un poquito con esta cara. Y en esta dirección está perfecto. Entonces, le doy a aceptar y ya tengo mi primera relación. La primera relación es que esto está en contacto, ¿no? Otra relación que podría yo poner ahorita es que sean concéntricas. Este orificio, con este orificio, y ya tengo ahí que sean concéntricas y puedo ver que esto puede estar girando, ¿no? De alguna manera, en particular. ¿Ok? Entonces, la siguiente... Tendrá que ser otra coincidencia, ¿no? Otra concentricidad que puede ser de este con este de aquí. Y le doy a aceptar. Y ahí queda completamente restringida mi pieza. Ahora, en realidad, eh, creo que ya tenemos ahí la pieza y entonces ya tenemos nuestra relación. Tenemos dos piezas. Yo nada más por calcular, voy a calcular las interferencias de mi ensamble. Calcular. Sin interferencias. ¿no? Entonces ya quedó. No tenemos más grados de libertad de esto. No. Ya quedó lista la pieza. Ahora observen. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter una simetría de entidades del otro lado aquí tengo operaciones ¿qué les parece si por aquí buscamos uh, matriz de componente lineal simetría de componentes buscamos el plano de simetría ya saben abrir el, el árbol de modelado o ensamblado el que está a la mitad y la pieza a espejear que va a ser esta. Y le damos a aceptar. Y automáticamente me pone las dos piezas ya colocadas en esta posición. Observen. Todos ustedes. Si recuerdan el dibujo principal. Que ya no lo traigo ahorita a colación. Porque no lo traigo eh, presente creo. No, sí está por acá. Tiene una polea en medio. Y esa polea tiene un buje dentro. Entonces, hay, hay algunas situaciones aquí en particular que tenemos que trabajar. ¿A qué me refiero? Pues vamos a poner... Vamos a insertar los componentes. Voy a meter la polea. Ahí está. Pero también voy a meter el buje. Y también voy a meter el eje. De una vez. Acertar componentes, ¿no? Y meto el eje. Y yo tengo acá todas mis, mis componentes, ¿no? El primero que se me ocurre ir posicionando es el eje. Con una relación de, pose, de posición de concéntrica. La superficie de este cilindro con respecto a esta. Le doy a aceptar y observe. Ya tengo aquí casi a medida mi mi barrén, mi este, mi, ori, mi eje, pero ahora vamos a poner una relación de coincidencia, pero la coincidencia la vamos a hacer entre el plano alzado de el ensamble con el plano alzado del eje. para darle a aceptar y que, si ustedes observen, quede exactamente a la mitad de la pieza. Ya que estamos en esa posición, ahora lo que vamos a hacer es insertar este buje. como Con concéntrico, ¿no? concéntrico esta pieza con esta. Ahí están concéntricas, si lo, si lo alcanzan a observar. Y ahora lo que voy a hacer es meter esta pieza como que meter esta pieza sí, hacer coincidentes las caras de esta superficie, lo seleccionamos con respecto a esta superficie Espérenme. hacemos un ahí el árbol de modelado estaba estorbando, por eso lo decidí poner escape relaciones de posición y metemos esta. Relación de posición de esta. Con esta. De coincidencia. Para así ensamblar ya nuestro. Nuestro buje. Ahí quedó ensamblado nuestro buje. Y ahora lo que me queda es. Ensamblar toda esta polea. Con cómo Concentricidad entre esta y esta. Observo aquí. Hay un pequeño espacio. Nosotros, para poder medir, pues lo, lo hacemos, ¿no? De alguna manera, buscamos con la parte de calcular, medir por la distancia entre esta cara. Y esta cara. Y si tú te fijas, la distancia entre las dos caras es 28 milímetros. Y ahora lo que yo quiero es medir es, la, es esta cara. ¿Cuánto mide? Pues, pues vamos a medirla. 28 milímetros, ¿no? Entonces ahora yo lo que te sugiero es medir la distancia que hay entre, entre esta línea. Puede ser... Lo que agarras primero y esta línea. Y son 26 milímetros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle una relación de posición de coincidencia. Vamos a quitar esta... De coincidencia entre esta cara. Y esta cara. usado el escape ahí porque no las había agarrado. Y bueno, ahorita que lo cargue, coincidencia de esta cara. Con esta cara. Y le damos a aceptar. Pero, observen, ahí queda. Desfasada, entonces editamos la coincidencia, acá en relaciones de posición podemos editar la coincidencia, le damos editar operación, le damos doble clic o editar operación, lo que sea, nada más tachen ya las relaciones, porque estaban ahí activadas. Entonces ahora sí me voy al árbol de modelado, relación de posición, desde el principio lo pude haber hecho, un error mío ahí. Y acá viene editar operación. Y cuando edito la operación, abro la distancia. Y le pongo un milímetro. Un milímetro. Observa ahí. Ya se repartió ahí ese milímetro que quedó por ahí suelto. Y las piezas que modelamos ya quedaron listas listas para continuar con su, este, proceso, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero es, voy a hacer otra medición. Vamos a calcular, medir, la distancia que hay de aquí para acá. 2.5 milímetros, 2.5 milímetros. ¿Por qué hago esto? Porque voy a meter una arandela. Y para eso lo voy a poner aquí, explorar archivos. ¿No es cierto? En biblioteca de partes. Toolbox. Agregar ahora. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedas visualizar. Toolbox. Biblioteca de partes. Toolbox. Agregar ahora. Dejamos que se agreguen los eh, elementos. No hay bronca, nos metemos a ISO. Nos metemos a arandelas. Arandelas simples. Y metemos una arandela simple... Vamos a usar esta. A plain Washer 1063 hizo. No quiero achaflanadas. Hay un montón. Vamos a poner esta de. A ver, pequeña, normal y grande. La arrastramos. Y date cuenta cómo ahí está ya puesta. No. Pusimos una que está muy pequeña, ¿ya se vieron? Ponemos una arandela y la metemos aquí. Y la ponemos de 8. ¿no? Observa, 7.4, se hace más pequeña, pero no, no, no me da la medida que yo quiero. Y no me deja editar esto, a menos que me meta yo a... A ver, déjame ver si me deja editar. No. Me dan esas medidas como tal. Podemos poner N, a ver si... Tipo N. A ver si me abre otras opciones. O L. Para tamaño de rosca 8. Ya habíamos dicho que el eje tenía 8, ¿no? Al final de cuentas, diámetro interior 7.4. Estamos metiendo como a presión esto. Y no, no sería lo ideal. Entonces, vamos a buscar otro washer. Vamos a buscar otra normal, ¿no? Y grande. Esta. Vamos a meterlo acá. Y a ver qué nos dice. Tamaño. Ahí nos está dando cierto jueguillo. Cierto jueguillo. A ver, vámonos mejor con la de calidad A. Vamos, vamos estamos experimentando. Ahí está. Mete el K8. Ahora sí pudimos meterla. De métrica 8. Y le damos a aceptar. Y ahí está nuestra bandera. ¿Tiene cierto juego? Sí, sí tiene cierto juego. O espacio. Y ya simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es relación de posición. Esperamos. para ponerla sobre esta cara. Se cara con esta cara. Coincidencia. Ahí está. Ya la coincidencia. Checamos los grados de libertad de esta cosa. Están bien. La vamos a aceptar. Esta plain washer, no sé por qué, pero vamos a ponerla borrada. La vamos a borrar para que no tengas. Tenemos el otro plain washer que puse. Hay que eliminarlas. Y otra vez, aquí está, ¿no? Es, esta es la que vamos a usar. Ahí hemos dicho, ¿no? no me acuerdo cuál de las dos. Pero creo que era esta, ¿no? Métrica 8. Le damos a... Métrica 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. Le damos a aceptar. Ponemos ajustar. Y le damos a aceptar. Le ponemos tache, ¿no? Ahora está. ¿Qué relaciones de posición nos puso? Puso coincidencia. Y nos puso concéntrica. Pero esta coincidencia de aquí la voy a editar. Porque no es con respecto a esta, ¿no? Entonces voy a quitar esta y voy a quitar esta. Y ahora sí, aquí voy a meter una coincidencia entre esta cara. Y esta cara interna. Y ahora sí ya me quedó mi relación de mi arandela para darle a aceptar. Y finalmente, finalmente, esta arandela la voy a copiar del otro lado. ¿No? Entonces le ponemos simetría de entidades, de componentes. Nos vamos al plano central, ¿no? de eh, la pieza que es esta y seleccionamos la pieza Normal Washer le damos a aceptar y vemos si se pone del otro lado ahí se pusieron del otro lado ahora quisiera ver si de casualidad pudiera yo con esta misma Paint Washer De editar, ¿no? Componente del toolbox. Esa está perfecta, Metro. Y ya no me deja, miren. grosor me lo da de 1.6. Pues así lo dejamos. Como tal. Déjenme ver si metemos una de calidad. De esta calidad, a ver si... Nada más jugando con los componentes. No, miren. Esta está gigante. Ahí está métrica 8. Grosor 1.6. Siguen teniendo el mismo grosor, ¿no? Entonces... Eh, pues definitivamente creo que, que nos quedamos con estas dos arandelas. Y ahora lo que nos falta es meter otras cosas. Como son, a ver si en chavetas. A ver si en anillos tóricos. No, aquí puro anillo tórico. Vamos a ISOs. Transmisión de potencia en Pasadores. a ver, con horquilla no, estos no son paralelos tampoco espiral tampoco con conicidad tampoco con canal no, entonces eh, no está en esta de pasadores tampoco creo que estén rodamientos porque los rodamientos son otro tipo de objetos. ya se fijaron en tuercas tampoco entonces vamos a ver si en ansimetric de casualidad tenemos ah si sí, anillos de retención observen en Ansymetric tenemos anillos de retención y externo o interno es un externo y vamos a ver si es se parece a este se parece a este este no es este tampoco, mm, puede ser este o este, me voy a, meter, me voy a encasillar con este de acá, Ahí está, miren, vamos a reducir, ¿no? Vámonos a 7. Todavía queda corto. Nos vamos a ir a 6. Este nos va a marcar cierta interferencia si nos metemos a 6, ¿no? Y no nos deja el 7, pero es que en realidad cuando ustedes lo van a meter... Si sí hay una interferencia, ¿no? Porque al final de cuentas eso va este, a tratar de estar forzado para que no se mueva, pero lo vamos a dejar en 7. En esta ocasión. Vamos a probar con la otra. Sí. Cambiar el tipo de cierre. Nos puede... Nos puede... Podemos cambiar el tipo de cierre. A lo mejor. A ver... No, la metemos de, de 8, ¿no? Ah, fíjense cómo cambia el tipo de cierre. No, no, yo no quiero que cambie el tipo de cierre. Esta tampoco. Entonces me voy a quedar con la misma. Me voy a meter a esta de... Esta, esta de, de anillo reforzado, vamos a ponerla acá. Ahí está ajustado al tamaño. Le ponemos aceptar. Y observen cómo ahí queda ya. El anillito de retención. Nosotros podríamos modificarle los tamaños, claro. Podríamos modificar los anchos. No tendríamos que editar la pieza y modificarle un poco los anchos. Para que quede completamente a ras. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerle simplemente una, una simetría de, entidad, de componentes con respecto al plano. Ya saben, al plano alzado. Y lo ponemos y automáticamente se pone del otro lado. Y prácticamente con eso concluimos nuestro... Eh, nuestro ensamble. Nos falta aún, nos falta aún irnos a la parte de ISO, otra vez del toolbox ISO. Los tornillos son M5 por 16. Y son tornillos, ¿no? Entonces vamos a ver, pernos y tornillos. No parecen de cabeza hexagonal. Tampoco tengo exactamente los detalles de qué forma tienen. A ver, entonces voy a ver acá. Bueno, voy a tratar de meter unos de cabeza de cruz. No están, no están... No están marcados, la verdad. Cabeza ranurada, uno de cabeza ranurada, ¿les parece? Por ejemplo, estos. Entonces vamos a meter uno de estos aquí. Ya lo metimos. SM5, Souscox CM6. Y que la longitud de la rosca sea, sea un poco más. 16. Ahí está, la longitud de la rosca. 16. Y observen, ahí quedó este. Entonces, lo que podemos hacer es, si ya no quieren copiar más eh, tornillos, pues simplemente una matriz, ¿no? Lineal de componentes. En esta dirección, quiero dos componentes a 40, ¿no? Si se acuerdan, estaban a 40 milímetros. Y eh, la otra dirección es esta. Entonces, hay que cambiar la flecha para este lado. Son dos. Seleccionamos los componentes. El componente es la última pieza del slot. El slot. Aquí le metemos 60 y son como 60 y 64. Estoy calculando si viene la medida en el plano. Y le damos a aceptar. Y automáticamente quedan posicionados los pernos con el valor de roscado que yo les había dado. Y con esto concluimos nuestro ensamble. Que, bueno, ¿Qué vimos en este ensamble? Pues vimos las relaciones básicas de posición y también vimos cómo insertar herramientas o piezas del toolbox. El toolbox es una serie de biblioteca que tiene el Solidworks, donde tú puedes ir metiendo elementos mecánicos básicos para construir el ensamble y no tienes que estar eh, modelando nuevos, eh, nuevas piezas o nuevos elementos. Hay algunos que ya están cargados en la biblioteca que son elementos estándar, como por ejemplo los anillos de retención, las arandelas, los tornillos, las tuercas, mientras las extraes del toolbox y completas el diseño de tu pieza, ¿no? Completando el diseño de tu pieza. Alguien me puede preguntar, oiga, ¿y puedo calcular las propiedades físicas? Claro que puedes calcular las propiedades físicas. Ahí están las propiedades físicas del ensamble, donde tú puedes ver la masa, el volumen, el área superficial, el centro de masa y los momentos de inercia del mismo para cualquier cosa que se te ofrezca. De esta manera tú tienes ya tu ensamble, lo puedes guardar. Guardar como ensamble 1. Dentro de la misma carpeta. Y ya vimos todo el proceso desde la construcción de las piezas, el ensamble, el traer de la biblioteca de partes las, los elementos que requieres para completar tu ensamble. Y en un video posterior vamos a ver cómo podemos hacer ensambles explotados o alguna otra configuración de ensambles. Espero que esta actividad y este ejercicio del día de hoy, que ha sido completo, te haya gustado, por favor, compártelo. Si te da gusta, dale eh, un dedito hacia arriba y compártelo con alguna persona que crees que puede servirle o sea de interés este tema. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Vamos.